¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. El Pastor Quillono para platicar sobre el poder de la oración con ustedes. Sin duda alguna, las tres fuerzas motrices del alma son la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos, imagínense cuál es. Efectivamente, es el amor. Este amor es el que nos da sentido de vivir, de luchar, de sufrir. En la medida que ese amor se fortalece, podemos arrostrar muchos peligros e inclusive dificultades. Pero ¿de dónde viene el amor verdadero? Sí, lo adivinaste, viene de Dios, porque Dios es amor, fuente de la verdad y de amor, de justicia. Pero ¿cómo podemos reflejar al mundo a los que nos rodean ese amor. Bueno, allí es donde entra el poder de la oración, para reflejar al mundo la gloria de Dios, ese Dios amoroso. Esta noche vamos a platicar con un matrimonio que nos contará cómo se conocieron, cómo se enamoraron debido precisamente al poder de la oración. Y también cómo han podido desarrollar ese amor en Cristo Jesús que los ha sostenido aún en momentos de gran peligro y enfermedad. Porque a quien glorificamos en este programa es al Dios de lo imposible, pero también tu Padre amoroso. A ese Dios es el que queremos exaltar. Gracias por unirse con nosotros. Bienvenidos a Un Momento de Paz. El amor se expresa a través de un compromiso dadivoso de otorgar a, a la persona amada lo mejor que tenemos y somos. Eso exactamente pasó con nosotros y Dios, porque de tal manera Dios nos ha amado que ha dado su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¡Qué maravillosa promesa! Precisamente ese amor es el que nos mantiene firmes, unidos, comprometidos, aún ante las dificultades. Si ese amor es fuerte, se fortalecerá más. Aunque si ese amor es débil, se quebrará ante la crisis. Por eso la mejor manera de vivir la vida es en el amor que viene de Dios, y es a través de esa conexión, a través de la oración. Esta noche vamos a platicar con la familia Girarte Valencia. Gracias por acceder a nuestra invitación, por estar entre nosotros y compartir sus testimonios que glorifican a Dios. Muchas gracias por la invitación también y queremos compartir algo de lo que nos ha sucedido para algún beneficio para su público. Amén. Cuéntenos algo de ustedes, díganos quiénes conforman su familia. Pues es mi esposa Hilda Valencia, mi hija Victoria Girarte y mi hijo Javier Antonio Girarte y su servidor Javier Girarte. ¿De dónde son ustedes? Pues nosotros somos originarios de Michoacán, de una ciudad que se llama Zaguayo. ¿Zaguayo, Michoacán? Zaguayo de Morelos. ¿Y ustedes ¿Crecieron en un hogar donde conocieron, aprendieron cómo orar o no? Sin duda, sin duda, aunque venimos de, de, de, de raíces católicas, pero pues en la casa se oraba de la manera que se ora en, en esos hogares. Sí, asistíamos a servicios religiosos de la iglesia católica y sin duda estábamos involucrados. Participando. En los, participando de, de los asuntos de jóvenes y... y y las ceremonias, como cualquier otra persona que asiste a la iglesia católica. ¿no? Durante, digamos, el desarrollo de experiencias que han tenido, tanto hermosas como también tristes, o pues la vida es un, una mezcla de todo eso, ¿qué papel ha jugado la oración? ¿Qué ha llegado a ser la oración para ustedes? ¿Pueden contarnos? Es, es, es, es básica ha sido básica para, para salir adelante de muchas situaciones, pero especialmente eh, buscando el amor. <risa> buscando el amor, eh, llega un momento en que uno tiene que buscar una pareja y entonces pues la oración es básica. ¿Y qué le decías a Dios en tu oración? De mi parte, de mi parte le decía que, que, que ya era tiempo de encontrar a una buena chica para, para, para mi vida Y, y tú, la encontré y La encontraste <risa> definitivamente <risa> Y tú ¿Cuál era tu oración, Mila? Bueno, pues la mía Sí era un poquito más elaborada <risa> Sí, yo Literalmente desde la Secundaria Que empezaba a mirar parejitas De novios en la escuela Yo, yo decía ah, Yo quisiera un novio para mí Pero que me quiera y yo quisiera uno que le gusten mis manos grandes o sea yo, muy específica sí, con Dios sí sí yo quisiera y así y cuando estaba yo en la prepa ponía otra cosa de hecho yo lo escribía te, en mi libreta desde la secundaria era la misma y yo lo escribía y todavía en la prepa yo y no encontraba quería a alguien que tuviera esto que tuviera el otro una de las cosas muy, muy claras, que yo decía que, que, que fuera estudioso, que fuera inteligente, que tuviera temor de Dios. Así. Crecí en un barrio yo, ¿verdad? Uh -huh. Igual que él, pero pues yo los amigos que tenía, pues era el mismo ambiente. Mis familiares, mis primos con los que andábamos por ahí divirtiéndonos, pues eran todos del ambiente, entonces yo quería a alguien diferente. Y tú orabas. Y yo oraba y yo le pedía a Dios que cuando ¿verdad? Porque se me hacía como que como que no llegaba. Y se me así si me decían que ya, ¡ay, te vas a quedar para vestir santos! Pues, en el pueblo siempre quieren que a los 18 ya salga una. Yo, yo decía, no, no, espérense todavía, ¿no? Y así, ¿no? Hasta que los muchachos a veces me invitaban a salir y, y yo decía que no. Y luego me preguntaban que por qué. Yo decía, no, porque a lo mejor y si me gusta. No, porque él tiene esto que yo no quiero. O sea, tú veías, preveías que quizá no sería la pareja ideal Ajá. para ti por ciertos detalles que tú veías. Así es. O sea, es muy importante, yo pienso... Que, que pongas en las manos de Dios aquellos valores, aquellas características que realmente tú sabes que son compatibles contigo, ¿no? Y que el Señor lo conoce también. Eh, yo siempre he dicho que, que la manera para saber con quién te vas a casar es precisamente cultivar esos valores, esos mismos valores que tú esperas. En la otra persona, porque esos valores son los que te van a hacer enamorar. Porque otras personas van a ver al mismo muchacho, pero no van a ver los valores que tú tienes y lo, no lo van a encontrar. Así es. Así que eso es muy importante, cultivar esos valores que esperas encontrar en la persona am amada, ¿no? Pastor, perdón, ¿Sí? se burlaban luego de mí porque yo decía este, que no fume, que no tome, ¿Y todos que no fumaban, tenga vicios. Tomaban Pues todo, la mayoría, la mayoría. Sí, o sea, o tomaban ocasionalmente, pero tomaban como mis hermanos, ¿verdad? Entonces yo así, yo así decía, decía, uy, ¿dónde vas? Esos no existen. Y como que ya, este, no hay pues, no existen. O sea, ¿tú ya te habías resignado a que no, no hay? No, yo ¿No? no, yo no, yo seguía orando. Ah. Yo, yo decía, es que debe que haber, ¿cómo no? Y entonces, ¿pero de dónde? Yo pues no salía del pueblo, ¿verdad? Así que, pues, bueno, no veía como que de dónde iba a llegar. ¿Y cómo apareció este joven? Eh, eh, pues, cuéntales. hubo un momento en que yo estuve en Estados Unidos y tuve que regresar a Michoacán por la enfermedad de mi mamá, que, que murió posteriormente y yo me quedé ahí, ya no, ya no me quise regresar a Estados Unidos. Al quedarme ahí, pues, abrí un negocio, una escuela de inglés para niños, y jóvenes y adultos, entonces, empezó a llegar los niños y los jóvenes y adultos, no y de pronto llegó ella a, a tomar clases de inglés, necesitado para, para un examen de la universidad. Entonces, llegó ahí, pues, como otra, como otra alumna, y, y, y empezó a tomar clases, Ahí nos, ahí nos conocimos, pues, como en el ambiente escolar. Pasa un tiempo, pasa otros, otras semanas y, y, y de pronto en mí surge eso como, esta es la persona, esta es la persona que estaba esperando. Así de pronto uno piensa, ¿no? Y recuerdo muy bien, ella, ella se recuerda también, que un día en un examen, a los demás alumnos, a todos les di su hoja de examen y ella subió su examen, pero con una nota aparte que decía, te extrañé ayer que no viniste. Algo así, no recuerdo bien. ¿no? Y entonces ella, ya después platicando ¿Eh? y contándonos, dice que ahí también algo sucedió en ella y en mí. Y ahí empezamos a salir, a desayunar, a, a cenar. Y ahí notaste que él tenía características que tú estabas... Sí, realmente yo no había puesto mucha atención Porque pues iba a la clase uh -huh. Y pero, iba a lo que iba Sí, iba a lo que iba pero, pero a veces me quedaba un ratito Y me gustaba cómo él platicaba O sea, me gustaba su tema de conversación Y con las demás compañeras y compañeros sí, uh -huh. Entonces eso me gustaba Y me gustaba su, su carisma Me gustaba su, su carácter Como lo que yo veía entonces ya cuando me dio la nota, yo así como que yo sentí algo extraño, ¿verdad? ¿Te puso un 100? No. <risa> no, te puso un 100. Era un examen diferente. Ah, ya, ya, entiendo ahora. Okay. Sí, así fue. Entonces, bueno, pues de ahí ya comenzamos a platicar un poquito más y yo comencé a interesarme. Y yo comencé a interesarme mucho, pero de pronto un viernes, no recuerdo que íbamos a salir a alguna parte. Y él me dijo, no, este no puedo. Y yo le dije, ah, pues, pues no pasa nada, o, o yo voy y, y, y compramos allí algo. Y dice, no, es que no puedo comprar. ¿Cómo? No, es que no puedo salir a cenar. ¿Pero por qué? Y me dijo, es que ya es sábado. Y entonces yo dije, ¿cómo que ya es sábado? Si es viernes. Yo jamás he escuchado eso, ¿verdad? Y entonces yo sí como que, pues no sé, me... Me saqué tú de onda. O sea, te, te, te produjo una disonancia, algo te sorprendió. Sí, digamos, sí, muchísimo, así. porque pues, yo jamás había escuchado eso. Y yo le dije, ¿cómo que...? Yo sabía que él asistía a una iglesia distinta, uh -huh. pero no sabía, ni tenía interés, ni, ni quería saber nada de eso, ¿verdad? Pues sí. Yo estaba muy feliz en un grupo... Uh, misionero de la Iglesia Católica con los Combonianos, sirviendo al Señor. Yo estaba muy feliz uh, con mis prácticas religiosas, así que yo me sentía bien. Uh -huh. Sí había algunas cosas que siempre me habían, mm, me habían causado uh, como un poco de mm, desinterés y, y al mismo tiempo um, como que yo quería saber, como que yo quería saber por qué. Uh -huh. Entonces, había cosas que, que yo no estaba de acuerdo. Y que cuando yo investigaba o que yo trataba de investigar con mis amigos en el seminario, porque pues yo me estuve relacionada con sacerdotes y con, y con seminaristas. A la casa iban los muchachos a comer, ahí a la casa con mi mamá y mis hermanos, ¿verdad? Y nosotros, pues, siempre íbamos al grupo porque estábamos cuatro hermanos yendo al grupo allí, de jóvenes. Visitábamos cárceles, visitábamos leprosos en Guadalajara. Este, visitábamos pueblos cerca de, de, de la ciudad, pues, en lo que era en el municipio de Michoacán. O sea, estaban, estabas muy involucrada en tu iglesia, o sea, en, en tu comunidad de fe. Sí. Y... y, y... Entonces, ¿qué pasó? El sábado fue un parteaguas, de aguas, digamos. En ¿Sí? parte, sí. Y, y otra cosa que yo recuerdo que fue como, como para probar a ver si realmente iba a funcionar eh, en ese momento. Fue que un, una noche fuimos a cenar y yo le dije, eh, yo acostumbro a orar antes de, de los alimentos. ¿Te molesta? Dice, no, no. O sea, le gustó eso después ya lo platicamos más ampliamente, ¿no? uh -huh. y le pareció bien y ella aceptó, entonces yo hice una oración por los alimentos y, y comúnmente eso ya lo seguimos haciendo desde ese momento, lo continuamos haciendo uh, y, y, y eso parece, aparentemente eso a mí me hizo saber que, pues que sí, que sí era la, la persona okay. correcta o sea, y ve... ella aceptó ese, ese tipo de, de, de oración que no es tan común, en la Iglesia Católica, pero también se ora, ¿no? Claro. Sí. De, de tal manera es que poco a poco fueron descubriendo, digámoslo así, la voluntad de Dios para ambas, ambos, para que formaran un hogar y donde Dios sea glorificado, ¿no? Sí, aunque hubo una cosa, ya después me contó ella, que todas las características las cumplía, Sí. Pero pues por lógica Ella no, no pidió a Dios Que fuera también de la misma religión Exactamente que ella. Tú no pediste que sea de la misma religión No pastor, yo sí dije Pero qué error cometía En, en ese momento sí, estaba, Realmente estaba muy confundida Porque resulta de que Pues yo me di cuenta Que yo ya me había enamorado de él Y tú también Y entonces claro. yo exigí ese, ese viernes le dije, ah, entonces no vamos a ir a ningún lado y aquí me voy a quedar contigo hasta que me expliques todo lo de tu iglesia. Le dije, yo quiero saber todo eso de que el sábado, ¿qué? Y entonces me recuerdo que nos sentamos en el piso ahí del, donde estábamos y me explicó muchas cosas de la iglesia. Bueno, a partir de esa noche yo empecé a sentir temor, yo empecé a sentir inseguridad, yo empecé a sentir mucha duda... Pero luego yo decía, pero Señor, eh, es el único que ha cumplido todo lo que yo te he pedido. Este, ¿Por qué no es católico? No entiendo. Y yo me recuerdo que yo ya para entonces yo lloraba. O sea, yo lloraba porque... O sea, orabas sí y lloraba Y lloraba porque yo le estaba reclamando a Dios. Porque cómo me mandaba a alguien si yo había esperado tanto y, y, y no era de... Él? Del, de la misma ¿ah? que yo, ¿verdad? Entonces, pues yo me preocupaba y de hecho yo le pedí tiempo, así como que no, ya no, vamos a salir ya, no, no quiero saber casi nada de ti, ¿no? Pero luego apenas me buscaba tantito y ya iba yo otra vez. ¿no? <risa> Mientras tú orabas. Sí, claro que sí, o sea, oraba y, y me aseguraba también, ¿no? o sea, eh, <risa> que también era la la correcta, ¿no? la adecuada, la que Dios había enviado para mí. Pero al final de cuentas, eh, nos, nos, nos unimos en, en el amor y aquí está el resultado. No, y, y los niños también son resultados. ¿no? Claro, claro. Ahora, el, el punto importante en esto es que detrás de todo oración sincera, humilde, y, cada, honesta, o sea, y honesta, abierta. Quiero esto, cada, me gustaría esto. ¿no? Cada paso dado hacia el matrimonio tiene que ser dado en el temor de Dios, porque es un pacto para toda la vida, basado en el pacto eterno que Dios realiza con los seres humanos, que le han aceptado, sin acepción de personas, porque Dios ama a todo el mundo, pues somos criaturas suyas, ¿no? Hecho, y Dios se comunica al mundo, se revela al mundo para seguir la verdad que viene en la Biblia. Claro, claro. De hecho. O sea, de hecho, yo, yo le pedí a Dios a veces una, una señal uh -huh. de, que, de que si ese era el indicado, bueno, que venga ahora y me diga, me convenza de, de que regresemos, ¿verdad? Llegaba en ese instante. O sea hablabas Y yo me con Dios espantaba. Padre amante sí. y le exigías, llorabas, reclamabas. Sí. Porque se vale con Dios cuando se hace de corazón sincero, humilde. Porque esa es la oración. De hecho, pastor, antes de, de, eh, de yo encontrarlo a él, el Señor ya me había respondido a mí. Yo ya le había reclamado por la muerte de mi papá. Y yo ya había hablado con él, yo ya había tenido un momento muy íntimo con él y él me mostró su amor. Amén. Y, y él me tocó mi corazón y él me rescató de mi dolor porque yo estaba sufriendo mucho. Y él me mostró toda esa compasión y esa ternura como un padre. Y yo conocí... y a Dios y yo conocí a Cristo en ese momento Amén. y entonces pues yo ya le conocía y el hecho de que me mostrara una persona que yo le había pedido y, y no profesaba la misma religión que yo me hacía, entonces no entendía, me confundía, pero cuando yo le pedía la prueba eh, él, te él me respondía y era de acuerdo y entonces más me asustaba yo y pues así, así pasó nuestro noviazgo hasta que él decidió venirse a Montemorelos y, y yo me quedé. En Michoacán, como en muchos pueblos eh, chicos, se usa que las muchachas no salen de su casa sino son casadas, vestidas de blanco. Entonces, pues, yo no era la excepción. Y aunque no tenía 18 ni 19, ¿verdad? este, Pues, yo ya tenía 24 y le rogaba a mi mamá que me diera permiso de venirme porque él ya había venido para acá. Y entonces, mientras mi mamá me decía que no, pues, yo no me venía. Pero era un sufrir. Yo no sé cómo me veía mi mamá la cara o yo no sé, pero... Yo lloraba, yo creo que todos los días. Entonces... Un día mi mamá me dijo, se sentó junto a mí, me tocó la mano y me dijo, te doy permiso. No <ríe> una cara así como, ¡Ay! porque yo había orado también a Dios. Si mi mamá no me deja ir, significa que tú no quieres y no voy. Y no voy, aquí me quedo y si Él no viene y no hay nada entre nosotros, así va a ser. Es que era puro cuento. Y entonces, un día mi mamá, si ya sin que yo le pidiera nada, se sentó y me dijo, te doy permiso de irte. Pero ¿dónde vas a vivir? Me dijo. Le dije, pues aparte. <ríe> oh, dios le digo yo así, ¿no? Y entonces ya, él me ayudó a buscar aquí un lugar y, y me vine. Y ahí continuó la amistad, el noviazgo. Y sí. ella vino a conocer la iglesia, la iglesia universitaria y, y pasó mucho tiempo ahí viniendo, ¿no? De hecho yo me quedé sorprendido, gratamente, que casi inmediatamente aceptó lo básico, por decirlo así, lo esencial de la iglesia adventista. Le gustó estar en esta iglesia, se la hace grandísima, claro, con muchas cosas diferentes, pero eh, puedo decir con seguridad de que se sintió cómoda, es decir, esta es la iglesia. Fue aceptada, Fue aceptada y, y ella también aceptó. Y de hecho, casi desde el instante fue, fue un miembro un miembro más de la comunidad, ¿no? Con, con sus responsabilidades que, que tiene, ¿no? Amén. Yo sabía, Pastor, que al momento de venirme, iba a venir a la iglesia. Yo sabía que al momento de llegar a Montemorelos, yo iba a venir a la iglesia ya. Porque no era nada más venirme a ver qué, ¿no? Era ya una respuesta que Dios me había dado. Uh -huh. Entonces, yo quería saber qué tenía Dios para mí acá. Y aunque yo tenía temor, porque... Eh, es no, natural. ¿no? Eh, sí, sí. Además, yo ni había salido de... De, de allá de la ciudad. Exacto, ¿no? ¿no? Entonces, yo, desde, yo llegué un 3 de abril de, de, de, del año 2001. Recuerdo, me enamoré de las montañas. Sí, del frío no. <ríe> y llegué y, y, y no recuerdo qué día era de la semana, pero inmediatamente al sábado siguiente yo estaba lista con mi sobre de diezmo. No, todavía no tenía mi sobre de diezmo, miento, porque yo tenía que buscar trabajo aquí. Pero ya casi estaba yo a, para ir a la iglesia. O sea, tu fidelidad continuó, pero ahora en un marco de, de la palabra de Dios como centro, sí. iluminando la vida de ambos. Sí, sí, así que esa es la voluntad de Dios para todo matrimonio, porque Él es el que los unió, y Él es el que los va a mantener, y Él es el que va a proveer, y Él es el que velará por ustedes. Y con todos los demás, que hagamos un pacto de amor con Él. Por eso, en este programa acostumbramos a orar por nombre, por sus peticiones y agradecimientos. Por nombre, todos los días hay un grupo, hay dos grupos, se han unido más grupos comprometidos en orar por sus peticiones. Y queremos formar muchos grupos que dependan directamente de Dios, del Espíritu Santo, que inunde el mundo entero de la luz tal y como dice Apocalipsis 18.1, para que el mundo sea iluminado con, la, con el amor, con la gloria de Dios. Por eso, si tienes alguna necesidad que desees que oremos por ella, vamos a estar orando por quien dice la oración, quien nos pide orar, y también por la persona que debe recibir la bendición que se está pidiendo de Dios. Formando un círculo de amor y de beneficencia donde nos olvidamos de nosotros mismos y pensamos en el bienestar de los demás. Únete a este grupo, busca un grupo de oración y practica la oración privada. 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche para agradecer a Dios y verás que tu vida cambiará, se llenará de amor, de fe y de esperanza. Y así como lo vemos en la familia Girarte, pues realmente lo quiere hacer en todos los hogares, dirigir nuestra vida a través de la oración. Yo puedo saber mucho de la Biblia, yo puedo saber mucho de las iglesias, pero hasta que no tenga una conexión con Dios a través de la oración, yo no puedo experimentar realmente el amor de Dios. La oración te pone en contacto a través del Espíritu Santo, y derrama bendiciones, siendo la más grande el amor. Y sin duda que nos ha mantenido eh, la oración y, y durante todo este tiempo. Ha habido problemas, obviamente, necesidades, pero al final la oración, a veces la misma oración la contesta antes que la, que la pida. Nos ha sucedido sí. muchas veces. Tal y, y como está en la promesa, ¿no? Porque él conoce. Y si él conoce las necesidades, las suple antes que uno se las pida. Uh -huh. Y por supuesto, ha respondido de una manera que no es como queremos, porque no siempre responde como queremos, porque él, él es sabio y sabe, sabe cuándo hacerlo. Y en última instancia, será mucho mejor de lo que tú habías pedido o imaginado. También hemos experimentado eso. Sí. También. A veces es muy triste. Bueno, ha sido muy triste cuando... En alguna ocasión me ha dicho clarito, no. O sea, Dios les ha dicho no a ciertas cosas. A mí sí. De alguna manera. Por ejemplo. Manera. Ay, bueno, hay algo así como que... Yo siempre, yo, yo soy contador público. Yo siempre quise ejercer mi carrera después de que nacieron mis hijos. Um, tardé, pues varios años sin, sin trabajar en eso. Y busqué en varios lugares pero no se me daba. Y cuando yo oraba y oraba, Dios... Guardaba silencio. Y aparente. yo decía, esperas demasiado. Y seguía orando. y Esperas mucho. ¿Por qué no me dices nada? Y pasaban meses. Y, y otras veces... Tenías, perdón, a tus niños sí. pequeñitos. Sí. Y, y otras veces seguía orando y me decía, espera. Yo sentía, pero qué voy a esperar si yo ya quiero y así. ¿no? Y una vez... Mm. Dije, oh, ¿qué iba a hacer? Y fui a buscar un trabajo y sucedió, pasó una situación incómoda en esa entrevista, tan incómoda que yo oré inmediatamente y dije, Señor, si me tengo que ir de aquí, que suene mi teléfono. Mi teléfono sonó en ese instante. Maravilloso. Era una situación tan incómoda que hasta siento que... Y entonces yo dije, disculpe, tengo que irme. Salí así. Cuando yo salí, sentí algo muy feo eh, que, que yo, le, yo le dije, ¿por qué? ¿Será que ya no voy a volver a trabajar en esto? Y escuché clarito, no. Y sentí como se me mi corazoncito, se me partió. Y yo venía en bicicleta y yo venía llorando por el camino. Yo no pensé que iba a contar esto. Pero me dijo que no, clarito. Y, y a mí me dolió mucho. Y es de las pocas veces que yo he llorado así desconsoladamente. Porque me dijo clarito que no. Y ya después ya no volví a orar por eso. Ya dije, bueno, vamos a hacer lo que tú quieras. En última instancia, a veces no entendemos todas las cosas, solo caminamos por fe. Así Porque es. sabemos que todo ayuda bien a los que aman a Dios y nunca permitirá algo o te impedirá hacer algo que sea para tu beneficio y para tu felicidad. En última instancia. Al menos en en primera instancia no lo entendemos. Así es. Pero habrá algún momento en que quizás Dios nos lo revele. ¿Por qué? Yo pero esa es nuestra confianza en Él. Cambié sí. mi oración, pastor. Y después dije, bueno, ayúdame a, a estar feliz con lo que tú quieres que amén, yo haga. Amén. amén. Qué, hermoso, <risa> qué hermoso. Y bueno, y a sí. lo largo ya de su matrimonio, han visto cómo en detalles y en padecimientos como ahora que tuvimos la... La, bueno, que tenemos, estamos todavía en la pandemia, pues algunos matrimonios vemos, nos vimos afectados, ¿no? Sí, así. ¿Cómo pueden eh, testificar acerca de esos pues, momentos? el testimonio que queremos traer es que igual la oración nos mantuvo firmes, aunque flaqueamos, aunque estuviéramos eh, prácticamente tirados en la cama, pero había una fe, había una oración interna pero una oración también externa de nuestros amigos conocidos los miembros de la iglesia adventista y seguramente de otras iglesias de otras también. iglesias claro mi suegra oraba mucho también eso nos mantuvo firmes porque fue una situación fue el verano pasado que estuvimos en michoacán y ahí ahí la enfermedad nos, nos atacó a mi esposa muy fuerte a mi suegra también a un cuñado a una cuñada también la, la tiro unos días. A, a nuestros hijos, muy leve. Y a mí, de alguna manera, me preservó, aunque un día estuve descansando, me preservó para ayudar a todos los demás. Pero nos dimos cuenta, nos llamaron de acá, de, de Montemorelos. Amigos, estamos orando por usted La iglesia está orando por ustedes. Okay. Y, y le comunicaba eso a, a mi esposa, a nuestros hijos. Y eso daba fortaleza. <risa> Dio fortaleza para salir adelante. Amén, amén. Eso fue básico, crucial, crucial porque en ese momento de ver, de ver a tres, cuatro enfermos ahí en, en la casa eh, y, y, y quedar prácticamente, ¿y ahora qué hago? Solo nos queda el recurso de la oración. Amén. Y es tan sincera esa oración, que, que pues así es, es muy franca, muy sincera. A veces, a veces no son palabras elaboradas, no son oraciones bonitas, son oraciones sinceras. Que salen, que salen del alma, de lo que, más Está profundo pasando esto, ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Para qué? Dime, ¿cómo me sostengo? Yo podía sentirlo, yo podía sentir que oraban por mí. Amén. O, o sea, eso es como, como que te da una seguridad y aparte se siente tan bonito saber que tienes otra familia. Así es. O sea, una familia que, que piensa como tú, que quiere lo que tú, aunque no es tu sangre, pero se siente que tienes otra familia que te apoya. Sí, porque somos una familia. Somos una familia, la familia de Dios. Así. Claro, claro. Y, y, y precisamente el amor de Dios nos reúne a todos como hermanos. El mismo Padre nuestro nos enseña a llamarle Padre, nuestro a Dios porque somos una familia hijos de Dios comprados con la preciosa sangre de Jesús claro. y la mayor bendición sin duda bendición y, y también o mucha oración, nuestros hijos no, sí. eso es también con mucha oración que, que vinieron al mundo gracias a Dios amén. así que esa es la, la mejor prueba de que Dios responde a oraciones amén, amén. a veces sí a veces no, a veces espérate un espérate. momento. Exactamente. Pero siempre hay algo ciertísimo. Nunca te dejará, nunca te desamparará, siempre te sustentará. Cuando tú confías sinceramente en su dirección, él envía ángeles, él envía su espíritu, no te va a dejar, él es fiel. Aunque a veces nosotros no seamos tan fieles. Y eso es lo maravilloso de nuestro Padre Celestial, queridos por eso envía tus pedidos de oración para que juntos también únete a nosotros orando por estos pedidos de oración. Por nombre, anótalos, revísalos, puedes ver la grabación en YouTube o en las otras redes sociales y tú puedes unirte con nosotros y sentirás que la bondad de Dios va a través de ti para bendecir a otros. Mientras escuchamos una música especial que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios, envíen sus agradecimientos a Dios y sus pedidos de oración para que juntos oremos por ellos. Escuchemos. Thank you Gracias por enviar sus pedidos y agradecimientos. Eh, recuerden que hay un grupo de hermosas damas que estarán orando por sus peticiones y yo también me uno a ellos. Si tú quieres, únete a nosotros también. Yo les pido que por favor oremos por la semana de oración que la iglesia universitaria estará teniendo del 6 al 12 de marzo. El doctor, el pastor Squarson estará con nosotros en una semana titulada Momentos. Y todos los días de 6 al 12 de marzo estaremos transmitiendo de 8 de la mañana eh, el primer culto y en la noche a las 7 de la noche. Les invitamos, no se pierdan esta semana de oración. También quisiera pedirles que sigamos orando por consuelo y fortaleza de aquellos que han perdido un ser querido, por la familia Soto, por la familia Díaz Rayo, por la familia Chay Martínez, por la familia gonzález Uc, uh, oremos por la familia Hernández Gutiérrez y sigamos orando por Eunice Aguilar y su hermana y también quisiera rogarles que oremos por el país de Ucrania para que ellos puedan estar firmes en el Señor ante la situación tan difícil que está viviendo ese país. También Graciela nos ha pedido que oremos por su hija Paola y para por ella también para que el Espíritu sea derramada derramado perdón, sobre las dos. Por mi madre Lupita, dice, porque tiene un tumor renal que aún no ha sido tratado. No sabemos si es bueno o malo. Vamos a estar orando. Miguel Vargas, buenas noches. Pido oración por la salud de mi familia y una petición especial. Soy Minerva Jiménez, doy gracias a mi Padre Celestial por su infinito amor y misericordia. Ya mi hija y mis nietos salieron adelante del COVID. Amén. Y él me cubrió y no me contagié. Amén, gloria a Dios. Norma Medina, si pueden orar por favor por Fernando Galán Medina para que pueda estar tranquilo y que pueda salir adelante porque desgraciadamente se fue su mujer y se quedó solo con su niña pues vamos a estar orando por Fernando para que Dios le fortalezca, le dé sabiduría y sobre todo, paz. paz, ¿verdad? Que es el que da Dios y que el mundo no sabe dar. Georgina, buenas noches. Petición de oración por mi amiga Rosalinda Villarreal y su hijo Walter. También por la familia de la maestra Marisela y sus hijos. La salud de uno de sus hijos está muy avanzada y sufre de dolores muy intensos, es autista y tiene su columna muy inclinada, también padece de esquizofrenia, también pido oración por mis hijos Arturo y Carlos. Vamos a tomar en cuenta estas peticiones, Georgina, Carmen, Andrea Aque, por favor, pido oración por mi mamá, está muy enferma, su nombre, Marta Aque. Claro que sí, Rosa María Ledesma, buenas noches. Agradezco mucho a Dios por su cuidado y protección, amén, cada, por cada uno de nosotros. Pido oración por mi hijo Iván para que Dios lo guíe en la decisión acerca de su trabajo, amén. Vamos a estar orando. Roque Sosa, Roque, un saludo para ti, por favor. Continúen orando por los enfermos, por Beatriz Díaz, que el Espíritu Santo continúe trabajando en ella porque el Eterno me conceda mi petición personal. Así como por... Como el de las guerreras de la oración y a ustedes. Gracias. Patricia Rocher, Córdoba. Buenas noches. Agradecida con mi Padre Celestial. Amén. Por su amor y misericordia que me ha brindado hasta este momento. Les pido, dice acá, aprovecho para pedirles que incluyan en sus oraciones al Pastor Víctor Ángel Ramos y su situación económica. Él vive en el Fuerte, cerca de los Moches, Sinaloa. Vamos a estar orando por el Pastor y también por una hermana de Fuerte de Sinaloa que va a establecer un negocio. Aún para eso, para los negocios, para las decisiones, proyectos de la vida, pongamos a Dios adelante de todo, ¿no? Y la reforma pro saludis e Incluyan a mi hija que sale el jueves con su esposo y sus hijas de Coatzacoalcos hasta Montemorelos. Que tengan un viaje dirigido por Los Ángeles. Vanessa Plasencia. Buenas noches. Por favor, pido de sus oraciones por mi amigo Joel Cárdenas. Él se va, se encuentra muy mal. Lo van a dializar ya que no aguanta los dolores. Vamos a estar orando por él. Sin duda algunos saludos desde Perú. Sobeida, gracias a Dios ya que mi familia está recuperada de COVID. Amén. Pido oración por mi hija. Empezará su semestre presencial de la licenciatura en medicina y por mi hijo y su esposa, por cada una de sus necesidades. Vamos a estar orando. Isaac Sarmiento pide oración por mí, pide, pide oración por mí, ya que curso el octavo cuatrimestre de mi carrera, pero cambiaron el turno a la tarde, por lo que si no entro a las clases del viernes en la noche, de las 7 de la noche a las 10 seré dado de baja por incumplimiento del reglamento institucional. Vamos a estar orando por ti. Isaac, no te vamos a dejar, confía en Dios, haz su voluntad, sé fiel y Él te dará la corona, Él te dará la recompensa, Él sabrá cómo dirigir tu vida. No te dejará ni te desamparará. Angélica Trujillo, buenas noches a todos. Quiero pedir oración por Víctor de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Fue diagnosticado con cáncer avanzado y también por mi hermano Tito Trujillo. Tiene adicción al alcoholismo y las drogas. Siempre veo el programa y me gustaría que incluyan a estas dos personas en los bandos de oración. ¡Claro que sí, Angélica! Y no solo a ellos, también a ti, con tu familia. Porque Dios está haciendo una obra maravillosa. Marta Hernández, hola, buenas noches. Quisiera pedir oración por mi papá, Marcos Hernández. Él tiene la enfermedad del Steel. El mes pasado se contagió de covid y fue ingresado a terapia intensiva. Gracias a Dios fue dado de alta. Amén. Pero sus pulmones están muy dañados. Confío en Dios y sé que pronto le permitirá recuperarse. Nos unimos en oración para que Dios obre su voluntad y te dé paz. Osvaldo Barroso, por favor oren por mi nieta Diosay, Dios Raquel Magaña Rodríguez, por mi mamá Raquel y por mí. Noemí pido oración por Denise y Ari Lemo, de Lemarroy Acuña. Ellos acaban de perder a su mamá y el año pasado perdieron a su padre. Solamente son adolescentes que ya están sin sus padres. Ellos viven en Tabasco. Que Dios consuele sus corazones. Vamos a, a orar por ellos, Noemí. No los vamos a dejar y menos Dios, porque él es defensor de huérfanos y de viudas. Margarita, perdón, Arturo, pido oración por mi familia, que Dios toque sus corazones para que se acerque más a él. Vamos a estar orando desde Apizaco, Tlaxcala, nos dice. Margarita Fernández, buenas noches. Gratitud a Dios por un problema muy serio que hubo, pero hay buenos resultados. Y aún no se resuelve en su totalidad, pero su misericordia se ha manifestado en avanzar para bien. Amén. Gracias a Dios desde lo más profundo de mi corazón, desde tu lancingo. Amén. Alejandra Mercado, les pido incluyan en sus oraciones a mi esposo Felipe Robles Castillo. Él está en un tratamiento de quimioterapia por cáncer de colon. Lleva ya siete operaciones. El año pasado estuvo muy grave, pero por la gracia y misericordia de Dios está con vida. Realmente Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas pero sigue en tratamiento. Vamos a estar orando por él. Mara, las noticias que hemos tenido es que gracias a Dios y a las oraciones, el pequeño Giovanni va mejorando. Amén. Amén. Nos gozamos contigo, Mara. Me comentó su mamá que esta semana le harán unos estudios para ver hasta dónde afecta la quemadura en base a los resultados. Definirán si los trasladan o no. Los doctores están controlando la infección para poder realizarle los estudios. Vamos a seguir orando, no vamos a dejar a Giovanni y también oramos por ti y por la familia de Giovanni. Araceli Canché, le ruego oración por mi hija Laura Beatriz Priego y Cecilia González para que ellos sean transformados y se entreguen a Dios. Amén. Olivia, buenas noches. Pido oración por la salud de Olivia Mederos. Que Dios se manifieste conforme a su voluntad. María Leticia Aranda, a favor de orar por mi familia, por salud física y espiritual, desde Chiapas. Un saludo para ti, María Leticia, y estaremos orando. Violeta Hernández, por favor, pido seguir orando por mi sobrino Javier. Claro que sí. Un saludo para ti, Violeta. Herminia Pérez García, pido oración por mi hermano Reyes Pérez que está muy enfermo. Muchas gracias por haber orado por mi hermano Mario. Ya descansa en el Señor. Gracias a Dios por la bendita esperanza de su pronto regreso. Amén. Leti Jiménez, pido oración por mi hijo Walter Armando Lemus, para que Dios haga su voluntad en su vida. No, vamos a dejar a tu hijo, vamos a estar orando. María Perlina Sánchez, Perlina, un saludo para ti. Pido por la salud de mi cuñada <coughs> Blanca eras de mi sobrina Edith, Edith, de la hermana Carmen Ramírez y del hermano Abraham Neri. Dios ponga su bálsamo de sanidad en cada uno de ellos. Amén. Son bastantes, pero gracias a Dios, Dios que cuida de sus hijos no los va a dejar, no nos va a desamparar. Él sabe cumplir sus promesas. Así, es. Así que confiemos en Él y Él hará. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Y vamos a pedirle a Dios que manifieste su poder. Oremos. Señor, en esta hora estamos ante ti. Sabemos que hay muchos pedidos de oración. Tú escuchas todos. Amén. Y los respondes de acuerdo a tu voluntad. Amén, amén. Sin duda queremos que se resuelvan los problemas de estas personas. Y que tú has obrado, también estamos seguros. Amén. Gracias por esa seguridad que nos das cuando abrimos nuestro corazón a través de la oración, el canal que tú has provisto para que hablemos contigo. Gracias por escucharnos, gracias por comprendernos, gracias por darnos paz cuando Amén. más lo necesitamos. Amén. Atiende las peticiones de estas personas, todas son muy importantes. Dale seguridad de que tú estás a su lado, Amén. siempre. Amén. Sin, sin duda también se han quedado muchas peticiones en nuestros corazones muy íntimas pero que tú las conoces te pedimos que las, haya, las hagas tuyas y que tú seas quien las responda de acuerdo a tu santa voluntad Que aceptemos lo que tú tienes para nosotros porque sabemos que siempre será lo mejor Amén. gracias por escucharnos gracias por este programa que nos das Gracias por las personas que lo ven y se benefician espiritualmente. Acompáñenos en esta tarde, en esta noche, siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias familia Girarte Valencia. Gracias por, por estar con nosotros. Por compartir algo de ustedes mismos, de su experiencia con Dios. Gracias. gracias. Y esta Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad, este foro para comunicarnos con todos ustedes. Esta semana les vamos a desafiar con dos promesas y la familia Girarte nos va a indicar cuáles son esas dos promesas que vamos a meditar durante esta semana. Bueno, hay una en la que yo me refugio cuando tengo necesidad. De, eh, dice así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Salmo 121 del 1 al 2. Amén. Y la mía es eh, lo que yo le llamo cuando estoy con los jóvenes ahí la, en la escuela y en Elizar. Es el teléfono de Dios. Dios tiene un teléfono. Llamadas gratuitas, ilimitado. Jeremías 33, 3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y hermosas y bellas que tú no conoces pero llama Amén. y nunca estaré ocupado yo les digo, Dios nunca va a estar ocupado y si hacemos esta promesa seguramente será una realidad en cada uno de nosotros y viviremos en el amor gracias familia Dios les bendiga y les siga guiando en todos los planes que Dios ponga en su corazón Gracias. Gracias por la oportunidad. De y a las personas compartir. que oraron por nosotros todo este tiempo. Amén. Amén. Queridos, gracias por estar un momento con nosotros. Puedes compartir este programa cuando salga por YouTube o las redes sociales a tus amigos para que tengan fe en el Señor y sean inundados del Espíritu de Amor. Recuerda que la gracia del Señor Jesucristo